ADC informa vinculación. La Universidad Autónoma de Coahuila firmó un convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del Estado para crear planes, proyectos, investigaciones y estrategias que beneficien a los estudiantes y a la comunidad en general. La universidad ofrecerá cursos de actualización con la participación de la Coordinación de Educación a Distancia, mientras que el Tribunal Superior de Justicia ofrecerá a los universitarios realizar sus prácticas profesionales y servicio social en la institución, especialmente a los que estudian las carreras de Derecho, Psicología y Trabajo Social Calidad Académica el director del Instituto de Ciencias y Humanidades, licenciado Salvador González Lobo, Robert Tony García Pereira, presentó su segundo informe de actividades correspondientes al periodo 2019-2020. Dio a conocer las actividades que se realizaron en materia educativa, deportiva, cultural, responsabilidad social y acciones ambientales, así como el uso de los recursos financieros. Se implementaron estrategias académicas, se aumentó la matrícula y se creó el segundo grupo escolar en el programa de bachillerato bilingüe. Con el objetivo de fortalecer la difusión del protocolo de actuación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género al interior de la Universidad Autónoma de Coahuila, se llevó a cabo la segunda etapa de capacitación del proceso de aplicación en la unidad Torreón. Asistieron los consejos directivos, secretarios académicos y administrativos de las escuelas, facultades e institutos de la universidad. El Centro de Investigaciones Socioeconómicas CICE convoca a inscribirse a la maestría y doctorado en Economía Regional para el periodo 2020-2022. Los estudiantes tendrán la posibilidad de realizar estancias académicas y de investigación en instituciones de prestigio a nivel nacional e internacional, ofreciendo así una preparación integral, pertinente y global. El preregistro está disponible en la plataforma del CICE hasta el 29 de mayo. Para más información, consultar el enlace www.cice.guadec.mx. O llamar a los teléfonos 844-412-9092 y 412-1113 extensiones 102 y 109 Cultura en el marco de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se realizó en el Instituto de Ciencias y Humanidades la conferencia performativa Mujer que Danza, ¿Qué hay detrás? En este formato los artistas utilizan aspectos de la dramaturgia y la educación, lo que facilita la participación intelectual, emotiva y afectiva de la audiencia. Participaron bailarinas de danza contemporánea, polinesia, árabe y flamenco. Durante la charla se abordaron temas como la sexualidad, la conciencia corporal, la sanación y los beneficios que obtiene una mujer que danza. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien fincamos el saber.